Hola que tal amigos, eh, buen día, eh, son aproximadamente las 7 de la mañana y vamos a ir a otra aventura de pesca. Acá estamos acomodando las cosas, mientras desayunamos, eh, nada aprovechamos solo hacerle un tirito del canal 5 porque es, es feriado, no tengo clases y nada pues aprovechamos de ir temprano. Bueno chicos acá estamos armando el cajón de pesca. Eh, vamos a llevar dos riles eh, chiquitos para tirarle al peje. Y vamos a llevar aparejo de flote y de fondo. Así que nada, nos vemos luego. Sí, oh. Bueno, al parecer ya hemos llegado. Te dormiste todo, si no. Ahora se van a fijar. Se van a fijar a ver cómo está el camino ahí. Ahí donde están los autos fue donde vinimos la última vez. Y allá, a lo lejos, se ve... de poca agua pero bueno la primera vez que venimos acá bueno gente ahí estamos armando voy a probar primero con una parejita de flote vamos a poner unas bollitas naranjas con un suelo chiquito Sí. ¿Pero se tragó No, se tragó? No, ¿Cómo se trabó? no. lo acá después. a ver. <risos>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 Este oreno, como este coquete que son de distintos colores, pero el mismo tamaño, dice WEMS. son unos señuelos que son extraordinarios para la pesca de la tararira. En las lagunas, en los ríos, donde ustedes quieran ir a pescar con esto, tienen un señuelo de media agua y otro de semiflote. Y tienen las cucharas WEMS doble, ven, que son dobles estas cucharas. Caminan, miren lo que caminan. Son una maravilla realmente. Para todos los que miran el programa del pescador. 800 pesos cada señuelo. Inexistente. No se lo pierdan.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 Bueno, acá estamos almorzando. Trajimos unos sanguchitos de milanesa. ¿Ciro? ¿Tan rico los sanguchitos? Está atorado. Sí. ¡Qué ñico! Por el momento, yo saqué, digo, mi mamá sacó tres pejerrey, Lindo los pejerrey. Y acá recién mi tío sacó uno. Y yo saqué la milanesa de también Ven ahí, primer tiro, primer pique. Vamos, vamos, gordo. ¿Qué dice que? ¿Espeje o bagre? Parece que es con bigote. no No podés tener tanto traste. El primero de la tarde. No, no, no. El primer tiro. No, no, no, no. mostralo, mostralo bien, mostralo bien. No, no, no, no, no. Ni en la sala saco pecadas. Hermoso bicho. Hermoso bicho. Sacá el lanzador. Hermoso bicho. Te este felicito, loco. Primer tiro, mirá, ya hace tres horas que estoy acá. Primer tiro el tipo de semejante peje. Bueno, ¿hacé otro tiro ahora? Y ya lo no que hice. ¿Hacé otro tiro sí, como más no. ganas? <risa> sí, ese sí. Bueno, el anterior lo. Lo largamos porque era muy pequeño. Va, no era tan chiquito igual el otro. Sí, es más grandecito. Y uno Do, dos caímos, dos caímos, pero <ríe> otros dos siguen luchando por un pez, un pez. Cansado.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 Viene con, con elástico en la cintura para que no quede muy grande. Eh, bueno, obviamente los tiradores ajustables. Realmente están muy buenos y son muy económicos. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar tejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin.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 ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en Claromecó. Llegamos recién, lugar bonito, si lo hay, es el Pozo Alonso de Claromecó. Lugar muy, muy, muy lindo. ¿Por qué? Porque tiene, ahora se lo voy a mostrar, tiene toda una barranca acá atrás nuestro en el cual cuando está viento norte, este, impide que huele mucha arena o huele mucha tierra para los que no le gusta el viento y la arena y todo eso. Bueno, cuando está viento sur, ustedes saben que... Podemos parar en cualquier lado porque está el vientito de adentro, pero cuando está el viento norte fuerte, este, a veces la arena lo que es a la familia, a los chicos, a las mujeres no les gusta mucho tragar arena. Bueno, acá hay un reparito de que hace por todo el vivero que está allá, este, atrás nuestro, que hay muchos pinares, y bueno, y todo el acantilado que tenemos que yo ahora se lo voy a mostrar. Bueno, vinimos a ver porque había muchas variadas, así que vamos a hacer unos tiros. Y vamos a ver si podemos filmar gente este, en este día tan bonito que este sábado, primero de octubre. Sábado, primero de octubre. Camarora, fue, fuimos solito en familia y este, y bueno y a los chicos que estaban pescando junto a nosotros, que se brindaban nuestras cámaras para eh, poder mostrarles a ustedes la linda variada que tiene Claromecó, en Reta por estos momentos, lo que es corvinas, pescadillas, gallos, de chuchos, de todo un poco. La verdad que una linda variada, pero se da esa situación. Con el agua marrón, con el agua sucia, gracias a los vientos norte, la variada está muy activa en la costa. Cuando se aclara el agua que se pone viento sur, cosa que pasó el domingo, la variada desaparece. Bueno, seguramente con el correr de los días, el viento norte se va a acentuar más y vamos a tener un mar un poco más turbio para que tengamos una pesca más fructífera.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 punto com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 y también te ofrece salidas en lanchas tracker celular de contacto 3777-47927. En Facebook, Posada Los Seibos. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini. Te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y la zona Concordia.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 Así que bueno, esperamos que les guste el material y eh, el agradecimiento a Javier. Tomá, tomá. A ver, a ver, hacerlo Guarda, yo estoy con pescado también. ¿eh? Sí, está muy bonito, está muy grande, meta de la red. Se lo cobro todo, se lo cobro todo. ¡Sorbe bien, de